Sí, quiero desde ya agradecer al gobierno de la provincia de Jujuy, al ministro de Seguridad, al doctor Eichel Meyer, al jefe de la policía, Juan Segovia y a los secretarios que nos, que nos han acompañado. Un grupo de, taxi, de taxistas, un sector del, del taxi, nos ha planteado la posibilidad de avanzar y trabajar en conjunto en cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el taxi, particularmente en horas de la noche. La verdad que, bueno, se ha presentado también eh, un aplicativo que los taxistas no lo conocían, realmente un importante desarrollo tecnológico que tiene la policía de la provincia de Jujuy para poder, comunicarse a través de los teléfonos celulares al 911 y creo que se ha iniciado un proceso de trabajo conjunto realmente importante, que creo que es muy gratificante tanto para el sector del taxi para la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por supuesto para el gobierno de la provincia de Jujuy Como le decía recién el doctor Aguiar hemos quedado ya en, en concretar algunas reuniones futuras que tienen que ver con, con una aplicación que el Ministerio de Seguridad ha diseñado hace un tiempo y que en estos momentos y como para ir eh, de ganar tiempo si se quiere con estas cuestiones de seguridad eh, vamos a, a juntarnos en la próxima semana ya para hablar de este aplicativo puntualmente e ir buscando otras soluciones que tienen que ver con el aspecto de seguridad puntualmente de los trabajadores del volante. ¿no? Durante el encuentro el intercambio de opiniones ha sido importante como para enriquecer la propuesta de los taxistas de una mejora de las condiciones de seguridad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el, el, el diálogo ha sido muy bueno. Hemos escuchado algunas posturas de, de cada uno de estos trabajadores. La verdad que muy, muy interesante. Bueno, el, el, el jefe de policía está presente ya como para continuar con los operativos que se han diagramado, sobre todo en Zona Sur, en la zona de Alto Comedero. Este, pero bueno, lo importante y lo destacable de todo esto es que el Ministerio de Seguridad en la cabeza del doctor Meyer ha puesto todo, todo lo, lo, lo necesario este, para continuar con, con, con este trabajo y seguramente que en las próximas semanas vamos a tener otras reuniones e ir buscando una solución a, a esta problemática. ¿no? Que, que nuclear a los taxistas, nos ha expresado realmente detalles muy importantes en cuanto a algunos horarios y lugares en particular que ellos consideran eh, más necesarias la presencias policiales, así que en base a la, a la orientación que, que ellos nos dan, más sumado eh, el análisis que realiza el Departamento de Operaciones Policiales, se van a incrementar este, mayores servicios eh, para brindarle eh, prevención y seguridad a la gente del volante. Se sí, han hablado también de reflotar algunos mecanismos que ya que existen en torno a la seguridad de los taxistas como el botón antipático. Sí, sí, sí hay una serie de, de, de, de puntos que se ha planteado entre eso está el botón antipánico, eh, algunas aplicaciones eh, por internet que, que está al alcance en estos momentos, así que eh, como le decía es una reunión muy muy productiva eh, con la cual hemos podido eh, recabar este, la inquietud de, de los conductores de Taxi y bueno en base a eso vamos a, a diseñar o a diagramar los servicios, este, como le decía para brindar la seguridad eh, nosotros encontramos en el... Comisario Segovia y todas las personas que nos acompañan en una buena predisposición para ayudarnos a trabajar tranquilos a la noche, que es la realidad. Y eh, bueno, como explicaba acá el Comisario Segovia, eh, estamos viendo de integrar tecnología eh, conectada al 911 para salvaguardar los acertos. Bueno, esta reunión se ha concretado de una manera eh, rápida, teniendo en cuenta las inquietudes que ustedes en su momento habían planteado al Consejo Deliberante. Exactamente, este, por los oficios del doctor Aguiar, se contactó con el, secret, eh, con el Ministro de Seguridad de e y, y inmediatamente nos recibieron, muy buena predisposición del gobierno para poder solucionar los este problemas que tenemos día a día.